Hola, buenas tardes, eh, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de la Semana de las Pedagogías. Eh, antes de comenzar, queremos enviar un especial saludo a la señal televisiva USTV, proyecto de televisión asociativa y sin fines de lucro de la, Universidad de la Universidad del Estado de Chile, que estará transmitiendo en vivo distintas actividades a lo largo de esta semana, entre ellas esta que estamos iniciando en este minuto. Eh, el día de hoy eh, vamos a tener dos eh, importantes invitados a tratar un tema que hemos denominado Derecho a la Educación, Movimientos Sociales y Nueva Constitución. Eh, entenderemos que el contexto que estamos viviendo como país es un contexto de algún modo inédito, eh, con grandes transformaciones en curso muy probablemente, y específicamente en el mundo de la educación, eh, pareciera que hay un, un análisis por hacer y unas ideas por desarrollar que conviene ir eh, eh, trabajando desde ya. Eh, como ciudadanos y ciudadanas nos corresponde eh, eh, informarnos, eh, ilustrarnos un poco de cuáles son las aristas que están en juego en el debate constitucional... Eh, y particularmente en educación parece que esto es bastante crucial eh, respecto de lo que podría acontecer en los próximos años. Um, los invitados son eh, Leonora Reyes, académica del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Universidad de Chile. Ella es doctora en Historia uh, y um, su línea de trabajo principal tiene que ver con Historia en la Educación, Historia de los Movimientos Pedagógicos eh, en Chile. Um, y ha desarrollado una serie de reflexiones en, en torno a esta temática y ha investigado eh, eh, bastante detalladamente buena parte de, de los eh, temas y problemas de la historia de la educación chilena del siglo XX particularmente. Eh, nuestro otro invitado es Miguel Caro, él es académico de la UNCE y de la Universidad de Chile. Um, tiene un magíster en currículum y sus especializaciones tienen que ver justamente con el ámbito curricular fundamentalmente. Um, y ha colaborado en el último tiempo también con el Colegio de Profesores, haciendo distintas colaboraciones en ese espacio. Um, en lo que viene vamos a tratar de um, ingresar a, a dos ámbitos eh, muy interesantes, a, a mi parecer, respecto de cómo entender la discusión constituyente del tema de educación. Por una parte, Leonora Reyes va a hacer una aproximación más histórica acerca de, de cómo se ha discutido y cómo se ha entendido el rol de la educación en la sociedad, en nuestro país particularmente. Uh, y por su parte, Miguel Caro va, va a presentar algunos, eh, algunas ideas de eh, nudos críticos, o aspectos cruciales que eh, sería necesario rediscutir en el diseño eh, educativo digamos, de, del país, en el, particularmente para el mundo escolar. Eh, las presentaciones eh, tienen una duración de 15 minutos eh, y después de eso eh, vamos a recibir consultas, preguntas que ustedes vayan eh, elaborando mediante transcurren la, las exposiciones uh, y trataremos de conversar con, con Leonora y con Miguel sobre los temas que, que a ustedes les resulten de interés. Comenzamos entonces con Leonora. Eh, te doy la palabra para que comience tu presentación. Bienvenida. Muchas gracias, Luis. Buenas tardes a todas, todes, todos. Voy a compartir pantalla para que veamos una presentación que tengo preparada de manera de poder eh, ir acotando a, a los minutos, al tiempo que, que tenemos disponible para trabajar estos conceptos y esto, estas ideas ¿no? tan amplias que es esta relación entre el derecho a la educación, los movimientos sociales y la nueva constitución. Entonces claramente lo que alcanzaremos a hacer hoy día va a ser un, un esbozo, eh, al, algunas pinceladas no, pero que eh, creemos que pueden permitir provocar eh, reflexiones, eh, preguntas, nuevas preguntas que después podemos seguir reflexionando, deliberando en otros espacios, ¿no? Entonces, el propósito de, de la sesión de hoy día en, en total, ¿no? de, de, de la hora completa tiene que ver con eso, con provocar algún, irnos con, con algunas provocaciones. Y, y bueno, ojalá tal vez a discutir al final de la presentación eh, algunas cosas, pero el tiempo es bien acotado, entonces la voy a distribuir en estas como eh, tres razones para hacer esta presentación, el por qué acogemos también la invitación del Plan Transversal de Educación a eh, presentar este, este tema que, como decía Luis, proviene de, de, un, de un artículo, ¿no es cierto?, eh, que va a especificar mucho mejor Miguel eh, en su presentación después, pero que lo principal eh, tiene que ver como con dos o tres dimensiones, ¿no? Primero hay una razón pedagógica, o sea, creemos que comenzar a reflexionar el proceso constituyente y la nueva constitución que queremos en, en, el, en términos del ámbito educativo y el proyecto educativo que queremos eh, tiene que avanzar mucho más en términos de lo pedagógico y no quedarse solo en eh, temas estructurales. ¿Mm? Bueno, voy a profundizar un poco más en eso más adelante, pero ¿cuál entonces sería esta relación que se establece entre una nueva constitución y un proyecto pedagógico transformador? ¿no? Eh, democratizante también hay una razón histórica eh, pero claramente que no es algo que vamos a alcanzar a hacer acá, que es el trasfondo histórico de todo el proceso que estamos viviendo hoy día son muchos los elementos, muy complejos pero sí eh, tratar de visualizar cómo el proyecto educativo de la dictadura es antecedido por un proyecto otro que poco conocemos que las nuevas generaciones que están eh, siendo cabeza ¿no? de, de, la, de la revuelta, del, de, del proceso constituyente, de las asambleas donde se está deliberando acerca de una serie de ámbitos de la sociedad y el Chile que queremos, eh, no conocen no conocen muy poco de qué otra forma tenemos para darnos educación, qué otras formas de educación pública eh, podríamos concebir, ¿no? Entonces, se conoce poco de eso. Entonces, solo hay un, un par de cosas también que quiero subrayar para, insisto, provocar la discusión y luego dimensiones de una propuesta, ¿no? Contenido en este artículo que eh, escribimos con Miguel, que Miguel ahí va a profundizar bastante más. Entonces, en relación a la razón pedagógico, bueno, primero, ¿por qué un tema como este para la semana de las pedagogías? ¿no? Eh, ¿Qué relación eh, puede haber entre estos, estos conceptos y el campo, el vasto campo de la pedagogía, pero más particularmente el de la formación inicial docente? Entonces, ahí, bueno, hablo desde mi trabajo en el Departamento de Estudios Pedagógicos, eh, que consiste, como decía Luis, justamente en trabajar estas relaciones entre las condiciones de la práctica y su realización, o sea, entre condiciones y eh, trabajo práctico, ¿no? Entonces, justamente tiene que ver con estudiar y reflexionar sobre los límites, sobre los alcances, para producir transformaciones democratizantes en el aula, ¿no? Y, y en el conjunto, de las comunidades educativas en general. En general, esta área de estudios ha sido menospreciada, vamos a decir, no en el currículum eh, y eso cualquiera que haya sido formado en una universidad en formación inicial docente sabe de eso, no. Ahora, en la universidad de Chile, eh, esto, este ámbito ha logrado sobrevivir gracias a el, un proceso de innovación curricular basado en un currículum por competencia, no, eh, que ha centrado por una opción del, del proyecto pedagógico de, de esta institución de la Facultad de Filosofía de poner eh, un rol central en la relación que se establece entre los sujetos de la educación y sus contextos, ¿no? o lo que eh, llamamos también pedagogía situada. En esta línea es innegable entonces que eh, una nueva constitución debiera preguntarse por la definición que pretende realizar de los marcos de actuación del profesorado ¿no? en, en las aulas del sistema escolar y, sus, y las condiciones para el desarrollo de esta, ¿no? para, para el desarrollo de la acción pedagógica, de sus límites, de sus alcances, de sus proyecciones. Otro motivo ¿no? que tiene que ver también con esta razón pedagógica es que lo que decía hace un rato, ¿no? la, la discusión acerca del diagnóstico crítico de la educación de mercado, ¿no? eh, tan criticado por las movilizaciones del diseño de la década anterior, ¿no? eh, ha estado bastante concentrada en temas como el rol del Estado, ¿no? este rol subsidiario, eh, su estructura eh, en términos eh, de. perdón, la estructura del financiamiento. Bueno, desde el ajuste fiscal que impulsan las medidas de la dictadura militar de principio de la década de los 80, ¿no? en adelante, pero a, a su vez la instauración de este mecanismo de financiamiento vía voucher. ¿sí? Y los cambios administrativos, bueno, la municipalización, descentralización sin empoderamiento ciudadano, eh, creación de, esos, de esta figura nueva de los sostenedores, ¿no?, eh, también ha ido por el tema de las leyes laborales en relación a, a la discusión que estuvo muy visible, fue muy eh, movida, ¿no? de hecho desencadenó las mayores movilizaciones docentes de, de este milenio, ¿no? que es el, el problema de la carrera docente. Ahora, mucho menos presente eh, ha estado la discusión eh, y menos la deliberación acerca de cómo se ve limitado el currículum ¿m? en este modelo de educación de mercado. Entonces, la pregunta o la reflexión sobre eh, qué tipo de sujeto produce o reproduce este modelo o cuáles son las posibilidades de poner en marcha otro tipo de pedagogía que ha emergido ¿no? en los últimos años con mayor fuerza, por ejemplo, la pedagogía intercultural, eh, la pedagogía no sexista, recién apareciendo pero es muy tardío ¿no? dentro de la discusión crítica sobre el modelo de educación que tenemos ahora en relación a esta razón histórica que, que proponía al inicio ¿no? la pregunta Leo, es eh, ¿hmm? Leo, puedes expandir la presentación para que la veamos en pantalla completa la, la lámina, gracias ahí. La pregunta sería entonces, ¿por qué o para qué creemos que es necesario situar eh, históricamente este proceso de pensar una nueva constitución en relación a un nuevo proyecto educativo? ¿ya? Y también, como salía en el título, el lugar de los movimientos sociales en esta historia. Entonces. Lo primero eh, sería decir que si hay un ámbito donde se ha borrado la experiencia histórica de otros posibles modelos de educación, también lo, lo decía a nivel muy general al inicio de la presentación, ¿no? ha sido este, este ámbito, el desarrollo de los modelos educativos antes de la constitución del 80. ¿no? Acá hay un problema de memoria muy relevante eh, y... Y que bueno, tal vez no cabe ahora explicarnos por qué, ¿no? Eh, simplemente, simplemente constatar el hecho de este problema de memoria, ¿no? Eh, donde han transcurrido generaciones y generaciones que no han concebido otra forma de pensar el modelo educativo. Y esto sí nos permite eh, relevar la densidad histórica de la crisis, ¿no? eh, Tal como lo estamos viviendo. Y aquí me gusta jugar con algunas imágenes, eh, por ejemplo, eh, imágenes que creo que son más gráficas y ahorran palabras, ¿no? Y, y, y que se ajustan un poco a, a lo que quiero decir, esta idea de un tsunami, ¿no? La crisis que estamos viviendo en general, pero en el ámbito espe eh, educativo específicamente, esta idea de una gran ola, ¿no? Que eh, para golpearnos fuerte y arrasar con, con mucho de, de las cosas, de los principios, de los presupuestos que teníamos, ¿no? Tiene que recogerse varios kilómetros hacia atrás y arrastrar eh, de todo tipo de cuerpos, de sedimentos, de objetos, ¿no? Y esto es lo que hace, ¿no? Abrumadora eh, y aplastante la ola que estamos viviendo, ¿no? Y en la que nos encontramos a veces navegando aún, buceando en aguas turbulentas. Eh, porque a pesar de este como problema de memoria, no eh, borrada, aniquilada por la fuerza, eh, tampoco que ha habido mucha política intencionada para reavivar estas memorias ¿no? en la post -dictadura, la crisis en que nos encontramos hoy tiene que verse con todo esto que trae, ¿no? capas y capas de, de crisis. Entonces, hoy día se habla de la crisis del covid ¿no? Eh, desencadenada por el acceso desigual a, a la conectividad y todo esto que para algunos fue una sorpresa, para otros no lo fue tanto. ¿no? Pero esta crisis del COVID claramente no, no puede tener una lectura sin un enganche ¿no? con la crisis neoliberal eh, que ha sido bueno, el, el germen ¿no? de la selectividad educacional, de la hipersegregación dentro del sistema, esto que se ha hablado del apartheid educativo pero que antes también venía eh, sobre otra barca, podríamos decir, de crisis educacional. Esto no es algo que se desata solo con el modelo neoliberal en las décadas del 60, el 70, ¿no? eh, producto de este gran impulso de aumento de la cobertura en todos los niveles del sistema educativo, inclusive el terciario, eh, hay una institucionalidad que, que hay petrificada, que no sabe cómo acomodarse y que hace esto que se llamó la crisis, desencadena las crisis de crecimiento. Pero antes ya, a principios del siglo XX, teníamos lo que se llamó la crisis integral, ¿no? eh, la crisis integral expresada en una incapacidad del sistema educacional de cubrir todas las necesidades educacionales. Eh, de ese momento, es la, es la gran crisis del analfabetismo y, y las grandes masas analfabetas en el país, no pero también del sinsentido del proyecto educativo nacional en los sectores populares, porque lo que se descubre en ese momento es que el no entrar al sistema eh, educacional no es solo un tema de que la gente quería y no podía, sino que la gente no quería entrar. Entonces también hay una crisis de sentido. no en esta primera gran crisis educacional y social de, de principio del siglo XX ¿no? es que nace una, eh, podríamos decir, una alianza pedagógico-social, ¿no? un movimiento social por la educación que queremos. Así como estamos hoy día pensando en la educación que queremos, en ese momento también eh, el magisterio, el movimiento obrero... En sus distintas ramas, ¿no? De, de las saliteras en el norte, en fin, eh, la industria textil, bueno, y el movimiento estudiantil también, están pensando y reflexionando eh, en un proyecto educacional que es distinto al que está en ese momento en boga, ¿no? Eh, el que, eh, que es el proyecto estatal de educación. Entonces, en relación Leo, a esta, queda Un minuto. Un, queda minuto. un minuto, ya. Voy a tomar tres. En relación. <ríe> a esta articulación entre estos tres movimientos, y con esto voy a terminar. Quiero eh, leer la definición de educación pública a la que llega este movimiento social. Está en colores distintos porque responden a las dimensiones que eh, Miguel después se va a referir en términos de cómo creemos que eh, debería ser deliberado socialmente un nuevo proyecto educativo pedagógico, incluyendo de manera central esta dimensión pedagógica sin quedarnos solo en lo estructural. Con esto termino entonces, Luis. Eh, la finalidad de la enseñanza es capacitar al hombre para bastarse a sí mismo económicamente y darle una cultura desinteresada que lo dignifique y lo haga amar y comprender la verdad del bien y la belleza. Esa es la primera frase, ¿no? Esa frase claramente refiere al tipo de educación al que se está aspirando, ¿no? eh, Está contenida esta, esta palabra de la verdad que tiene que ver con el ámbito de la ciencia, tiene que ver con eh, el bien, ¿no? En relación al ámbito de la, de la moral, eh, la belleza, o sea, la educación tenía que ver con un tema estético. Entonces, ahí hay un pronunciamiento de esta articulación, de este movimiento social por la educación, y llegan y acuerdan esto, ¿no? En una instancia que es la Asamblea Constituyente Obrero-Intelectuales, que es un ensayo ¿no? de armar una constitución social que, como sabemos, no persiste, no es lo que queda, sin embargo, lo que quiero relevar acá es el ensayo social de articulación entre... Eh, sectores ¿no? de la producción, se podría decir, desde la producción intelectual, de la producción fabril, que tienen experiencias subjetivas muy distintas de vivir eh, la precariedad, la represión, en fin, pero que llega a este acuerdo. Eh, la segunda es el Estado de proporcionar los fondos para la enseñanza pública, que debe ser gratuita desde la escuela primaria hasta la universidad. Entonces aquí se refiere al tema de la propiedad, de la dependencia del financiamiento esta idea del Estado garante, ¿ya? El, el, el, lo, lo que después se va a instalar con mucha más fuerza el Estado docente. Y luego eh, a los consejos de maestros padres y estudiantes corresponde la plena dirección de la enseñanza. Aquí nuevamente se apela a un tipo de institucionalidad, de administración que tiene que ver con eh, la descentralización, pero con el empoderamiento de las comunidades, la participación deliberativa, vinculante de las comunidades en el proyecto educativo. Y con esto termino, Luis, eh, la única intervención del Estado en la enseñanza de hacerle proporcionarle los fondos para que éste realice sus fines propios y la de ejercer el control de la capacidad técnica de los educadores, respetando en forma absoluta la libertad de la cátedra y el espíritu del magisterio. Entonces acá aparece fuertemente el rol del Estado de nuevo, que además de garante es fiscalizador, es supervisor, pero además valora la autonomía profesional. Entonces con todos estos elementos ya puestos en la mesa, eh, la idea es que eh, podamos hacer el nexo ¿no? con la actualidad eh, y ahí, bueno, Miguel está en tus manos hacer ese nexo también <ríe> y después ya en la conversación podemos volver a, a eso. Gracias. Gracias, Leonora. Eh, Miguel, eh, te cedo la palabra. Gracias, Luis, y gracias, Leonora, por la presentación. Muy buenas tardes, saludo a todas, a todos. Agradecer la invitación de la Universidad de Chile, el PTE en, en, en particular, y bueno, un gusto estar compartiendo este, este espacio en un contexto eh, tan relevante como son los procesos de cambio que, que aparentemente estaríamos comenzando a vivir como sociedad. Yo voy a hacer una presentación eh, centrada en un momento más contingente, más contemporáneo, diríamos más bien, y que tiene que ver con algunos nudos críticos, tensiones, ideas fuerza, diría yo, eh, en torno a la propuesta de una nueva educación que, que en rigor no es nuestra, que está en, expresada en un artículo en la revista Docencia del Colegio de Profesores, con, que escribimos con Leonora, pero que recoge un debate de los actores sociales y educativos, eh, y que si bien hacemos ahí algunas reelaboraciones conceptuales, eh, responde más bien a lo que se ha venido discutiendo desde, desde esos espacios. Entonces voy a compartir pantalla. Me parece que se ve bien ahí, ¿cierto, Luis? ¿no? Ya. Yeah. Entonces, ideas y principios para una, una nueva educación pública, un debate de los factores sociales y, y, y educativos. Hay una primera cuestión, digamos, que me interesa dejar asentada, que me voy a ahorrar el diagnóstico, evidentemente, pero eh, de todo modo es importante mencionar que este debate se produce en el marco de una crisis de, general de la sociedad chilena y en particular de la educación en el contexto de las políticas neoliberales, que como todos sabemos han sido políticas de mercado, basadas en el predominio de la libertad de enseñanza por sobre el derecho a la educación, que entiende la educación como bien de consumo, las propias políticas de estandarización que establecen una, una figura muy especial de rol del rol del Estado, en fin, todo eso es lo que está en cuestión, que, que hace crisis bajo ese modelo, y vamos a organizar una, una reflexión en, en, en el marco de esta erupción de la coyuntura constituyente en tres dimensiones eh, una que tiene que, repensar, que tiene que ver con repensar los fundamentos educativos y por otro lado la dimensión institucional sistémica de la educación que es muy importante considerarla y finalmente rematar con algunas eh, ideas fuerzas de discusión en torno a esta dimensión pedagógico-curricular que ha sido bastante descuidada en general en el, en el debate que es importante recuperarla para construir un nuevo ordenamiento. Eh, rápidamente, con la primera dimensión, ahí probablemente el desafío que han tomado distintos actores tiene que ver justamente con pensar qué es la educación. Eh, se han hecho esa pregunta, ¿cierto? ¿Qué características debiera tener? ¿Cuáles debieran ser su, sus fines? ¿Eh? ¿Cómo, ¿Cómo pensar lo, lo educativo y no dar por sentado un determinado concepto de, de educación? Por ejemplo, se introdujo... Eh, por parte de las políticas neoliberales el concepto de calidad y de alguna manera ahí quedó atrapada por décadas en esa instrumentalización, en esa operacionalización conceptual. Entonces, eh, básicamente lo que distintos actores han venido planteando sobre este tema eh, son aproximaciones, como todos sabemos, por ejemplo, la idea de la educación como derecho social, como un derecho social igualitario, digamos, no, no condicional o no condicionado, está también presente la idea de eh, entender la educación como un bien público, y por lo tanto que está eh, de, al servicio de las necesidades de lo, de, de lo público, y eso inevitablemente nos coloca en la discusión, entonces, por tanto, qué tipo de sujeto debiera contribuir a formar la educación, para qué tipo de, de sociedad, entonces no es una discusión, digamos, que tenga que ver con, con reglas de neutralidad, sino más bien de posicionamiento, de hacia dónde vamos con, con la educación, otra cosa importante que ha aparecido en el debate entre los distintos actores, eh, esta idea de una concepción de educación integral, en contraposición a una cierta, digamos, eh, noción más bien unidimensional, cognitiva, cognitiva académica del proceso educativo, esta idea de los aprendizajes, de garantizar los aprendizajes, que son finalmente una construcción bastante académica de la idea de, de educación. Eso ha sido discutido y ha sido replanteado desde esta otra mirada, y, y si bien se ha atendió a integrar un poco a, o a um, incorporar este concepto de educación integral en el último tiempo, a propósito de las movilizaciones sociales, aparece más bien como un discurso, más que como una materialización concreta. Otra idea que, que aparece con fuerza en los últimos tiempos tiene que ver eh, con la idea de, o con la noción de una educación para la justicia social, una finalidad que, que trasciende... A la, propia, a la propia escuela y que busca un diálogo con la sociedad en una perspectiva transformativa, desde una mirada más crítica. Eh, otra idea, fuerza, que, que aparece también en distintos actores, estudiantes, eh, el profesorado, colectivos de educación, actores sociales de base, en fin, la idea de una educación contextualizada. Esto es que más que definirla a partir de ciertos rasgos universales es cómo da cuenta de la manera en que las propias comunidades y los propios contextos van imaginando su, sus necesidades educativas. Y, y una educación intercultural, plurinacional y descolonizadora, sobre todo en los últimos tiempos, también es un conjunto de nociones de ideario educativo en un proceso de transformación cultural profunda que estamos viviendo como sociedad chilena, no solo en la relación con los pueblos originarios, sino que en la relación con con, digamos, habitantes de otros estados, naciones, de otras nacionalidades, en fin, de otras culturas, y eso se está configurando como una escena permanente de largo plazo, que por lo demás ha estado presente en, a lo largo de toda nuestra historia, y llega un punto en que eh, urge ese, ese reconocimiento también en el plano, en el plano educativo. Eh, una educación, finalmente en esta primera, primera aproximación, una educación no sexista, y basada en la diversidad e igualdad de, de, de género, es un, es un reclamo gigantesco, esto es parte de la irrupción del movimiento por una transformación de la sociedad chilena, el movimiento feminista, los derechos de las mujeres en general, pero también de la diversidad, de las disidencias sexuales, la igualdad de géneros, y no de género un poco pensando como si se tratara de dos géneros, eh, sino más bien en una pluralidad de géneros, y, y una segunda dimensión, que es bien relevante, que ha estado, esta ha estado presente con más fuerza probablemente, pero es necesario mencionarla, que es eh, pensar definitivamente la educación como sistema en, en esta dimensión institucional. Pensarla como sistema significa entenderla como una estructura que responde a características comunes, que está articulada, que responde a fines comunes, que actúa efectivamente como sistema y no eh, como ocurre hoy día en la lógica de la existencia de subsistemas cada uno con su propia lógica y, y más encima compitien, compitiendo en, entre sí. O Esa idea de sistema es muy relevante, asociado a ello a la responsabilidad del Estado, porque ningún particular por sí solo podría garantizar la idea de sistema, es la sociedad organizada políticamente la que lo puede hacer, entonces la responsabilidad del Estado como garante, como copartícipe como, y, partícipe, y como, eh, como, como propietario, digamos, también aparece con mucha fuerza esta idea de, eh, de, de desprivatizar la educación y algunos actores entendiéndola como eh, el tránsito hacia una educación estatal, y hay un debate a propósito de la educación comunitaria, y en ese mismo sentido, eh, nosotros recogiendo una serie de propuestas que van por un lado en la línea del control comunitario, pero al mismo tiempo sin eh, dejar de pensar en un Estado garante, es que comenzamos a construir este, esta noción de, de, de, de, de, digamos, de sistema estatal comunitario, vale decir, un sistema que sea capaz de... Garantizar un rol del Estado, garante, como habíamos dicho, eh, capaz de instalar políticas nacionales, pero al mismo tiempo con un fuerte empoderamiento de, la, de las comunidades. Eh, un sistema fundado en el ejercicio de la democracia participativa y vinculante, es otro rasgo central que han planteado los distintos movimientos sociales y, y educativos, participativa en términos directos y vinculante en términos, por cierto, de que tenga efectos sobre la construcción de las normas, la construcción de las políticas en la educación, otra idea significativa también tiene que ver con garantizar la descentralización y de la diversidad institucional. Este es un rasgo bien interesante porque nos está apelando en, esta, en este debate de los distintos actores al viejo Estado docente, más centralizado, a pesar de que tuvo también otros rasgos ahí muy incipientes, pero esta figura más bien central, homogeneizadora, sino que un Estado fuerte, un Estado garante, pero con comunidades empoderadas y al mismo tiempo con descentralización institucional y con diversidad institucional. No solo un tipo de escuela, sino que múltiples tipos de escuelas con distintas características y desarrolladas integralmente. Eh, y eso, por cierto, supone repensar la escuela desde la, desde la comunidad, que es la única forma de descentralización que, que, que a los distintos actores de la educación les parece relevante en términos de que no sea la, la vieja descentralización neoliberal que una descentralización jerárquica autoritaria, ¿cierto? Sino que más bien de carácter comunitario. Y la última dimensión, y con eso cierro, la pedagógico-curricular eh, tiene que ver con intentar rec recoger de, de nuestra propia historia, de la propia experiencia de las y los docentes, de las comunidades escolares, un ideario, eh, ¿cierto?, que, tenga que, que ponga al centro lo, lo pedagógico-curricular y no entienda el rol de las escuelas solo desde una perspectiva administrativa o gestionaria, al servicio de ciertos mecanismos de, digamos, de desarrollo institucional, pero vacía de contenido. Entonces, la primera idea ahí es que se hace urgente, que la, a la base de las políticas educativas existen fundamentos propiamente pedagógicos y no unas teorías derivadas del de campo o de la ingeniería o de la, de, la, digamos, de la gestión o de las teorías organizacionales, sino que efectivamente lo pedagógico esté presente en esa construcción. Eh, es urgente también plantear la necesidad de una nueva política curricular y evaluativa, por cierto, que prepare a los sujetos para la vida en sociedad. No que inserte a los sujetos en la escuela para aprender materias académicas, sino que efectivamente vaya habilitando a las comunidades y a los sujetos para vivir en sociedad, para vivir en comunidad, para aproximarse al, al, al contexto en el cual se desenvuelven cotidianamente, porque precisamente allí está parte de la pérdida de sentido del sistema escolar una noción de aprendizaje también, que sea global, que sea nuclear, que tenga que ver con las cuestiones esenciales que le permiten al sujeto comprender el mundo y no esta lógica cargada de largos e interminables listados de objetivos, y contenidos y habilidades que parecieran nunca terminar y que finalmente produce una fragmentación del conocimiento y un distanciamiento de la capacidad del sujeto respecto de comprender el mundo. Y en ese mismo sentido, se requiere por tanto una nueva noción de conocimiento aquella que precisamente esté ligada a la comprensión del mundo más que a la comprensión de campos disciplinarios Esto no se trata de dejar afuera las disciplinas, se requiere el estudio de las disciplinas, pero para dar respuesta a las necesidad educativa, que entre otras cosas tienen que ver con eh, la comprensión del mundo por parte de los sujetos. Por lo tanto, si uno se pregunta cuáles deberían ser los objetos de conocimiento en el espacio escolar, bueno, deberán ser los fenómenos, las controversias, los problemas de la sociedad, los fenómenos socialmente relevantes, esos deberán ser el objeto de estudio y a cuyo servicio vamos haciendo, eh, digamos, vamos incorporando saberes que pueden provenir de distintas disciplinas y de los propios saberes locales para contribuir a su comprensión. Eh, luego... Otra idea que aparece también eh, con bastante eh, fuerza es esta idea de que comprender el mundo requiere ejercicios inter y transdisciplinares. Entonces nosotros tenemos hoy día un currículum separado por asignatura, los niños y niñas entran a la escuela en primero básico fundamentalmente, y salen en cuarto medio y, y siempre fueron, su, su proceso de formación o de aprendizaje estuvo estructurado en carriles separados y nunca tuvieron puntos estructurantes que vertebraran estas áreas de conocimiento, y eso fragmenta la visión de, del mundo, esto pareciera como casi intencionado en términos de que se está buscando formar un tipo de sujeto que no logre construir estas miradas más globales de la sociedad en la que le toca vivir, por lo tanto, la idea de la interdisciplina, la transdisciplina es un principio de una nueva mirada en el plano pedagógico curricular, que, que es urgente, y, y urgente no solo en términos declarativos. Otra, otra cuestión que ha, que ha aparecido también... Un minuto, es, Miguel. ¿Mm? Un minuto. Es que, ya, perfecto. Estoy justo en la parte final. Se ha ido hablando desde el mundo académico, pero también desde ciertas comunidades docentes, la idea de eh, un conocimiento generativo productor, y por lo tanto un, un conocimiento... Así como decía Pablo Freire, cierto la, eh, la palabra generadora, Pablo Freire hablaba mucho de eso en términos de, de saberes y conocimientos que gatillen eh, el rescate de experiencias, que, gat que gatillen la construcción de un ideario acerca del de mundo, del propio sujeto, de la relación entre sujetos, y entonces eso supone rescatar cuál es, eh, hacer el ejercicio de rescatar y de preguntarse cuáles son aquellos saberes claves que tienen que ver con la experiencia de los, de los sujetos y lo que puede aportar el saber académico en esa perspectiva. Y, y ahí me quedo, esa es como la, el, el, una repasada, o una revisión muy rápida de lo que podría ser un ideario en esta última dimensión, Se nos quedan por temas de tiempo mucho, muchos temas afuera, pero finalmente lo que está aquí en la base de este planteamiento es recuperar la idea de una formación integral, de una, una educación no estandarizadora, de una educación que se corresponda con la diversidad de realidad en la cual eh, se desarrolla el proceso educativo. ¿Mm? Eso, aquí va a estar entonces. Bueno, muchas gracias por las presentaciones. Eh, creo que hay bastante ideas, eh, bastantes idea, ¿no? bastante proposiciones y bastantes aristas que se podrían abordar en, en este rato, eh, yo les eh, propondría a ambos do, dos cosas. En el caso de la Leo, si pudiera profundizar brevemente en dónde encontramos, como tú mostraste lo de la lo del 25, digamos, lo de la Asamblea Constituyente. Eh, ¿En qué otros momentos encontramos ideas eh, fuerzas que un poco planteó Miguel ahora? y que podrían darnos también quizás más, más piso, ¿no? Má, más imaginario, más imágenes de cómo es que eh, uno podría proyectar una educación de un carácter distinto al que hemos venido viviendo eh, en el último tiempo. Y en el caso de Miguel, eh, si pudieras también, eh, quizás como ejemplificar algunas de las cuestiones que tú planteaste, porque eh, son un, un conjunto de ideas bastante... Eh, complejas e intensas algunas de ellas, pero si uno pensara en cabildos, en asambleas territoriales, en espacios de discusión de la ciudadanía, pensando esta nueva educación que podríamos construir a través del, del proceso constituyente, eh, ¿dónde podrían eh, visualizar ciertas prácticas que eh, uno podría considerar como criticables, que no son humanizantes finalmente para las nuevas generaciones? Eh, y cómo imaginar también nuevas prácticas, ¿de? porque una de las cosas que, que tú decías, como que marca una cuestión bien fundamental, que eh, como ciudadanos quizás eh, hemos ido naturalizando una relación más bien clientelar con las, eh, eh, con las escuelas, ¿no? o sea, uno elige escuelas, uno pide servicios a las escuelas, y cuando tú hablas de una eh, educación con una lógica estatal comunitaria, eso te obliga a salir, me parece, de, del rol de demandante ¿no? de un servicio educativo y te hace copartícipe de, de eso. Entonces, ¿cómo uno podría ahondar un poquito más en ese tipo de imágenes para, para que la audiencia también vaya un poco tomando el gusto a estas ideas que están planteando? Los dejo, Leo, si quieres comenzar tú. Ya, gracias, Luis, por la pregunta, porque permite eh, cerrar un poco la idea. Bueno, cuando uno entra. A la, a seguir las hebras históricas, no siempre es eh, muy fácil como resumir en tan pocos minutos. Entonces, eh, aprovechar como decir que este proyecto que se disputa o que más bien disputa un proyecto estatal de educación pública en la constituyente del 25, eh, me interesa rescatarla por dos o tres cosas. ¿no? Uno, que es eh, efectivamente la primera Norma educativa producto de un movimiento social, porque si bien esas ideas que se configuran ahí como en todas estas dimensiones ¿no? de, del proyecto curricular, del eh, el sistema y, y su engranaje, el rol del Estado, en fin, no va a quedar en la constitución del 25, de alguna manera esta idea pierde ¿no? en, en esa disputa, si sí lo va a tomar el movimiento del magisterio en la reforma del 28. Entonces eso es interesante, cuando un movimiento social tiene ideas acerca de cómo quiere eh, que sea este proyecto educativo, puede llegar a acuerdo intersectorialmente y luego se transforma en una norma educativa. Y eso es lo que yo decía que era importante rescatar en, en este momento, no cuando tenemos poco en la memoria eh, de otras formas de elaborar educación, de pensar un proyecto educativo de manera reflexiva, de manera deliberada, participativa. Entonces, eh, ¿qué es lo que se juega allí? ¿Qué es lo que se contrapone ya en términos de contenido y, sigue, y tratando de conectar un poco las propuestas que hace Miguel desde el movimiento social por la educación de, de la década del 2010 en adelante, ¿no? un poquito antes incluso? Eh, esta idea de que se instala eh, lo que ahí Miguel llamó el modelo estatal comunitario, ¿no? Eh, ahora ha tomado distintas, eh, y, eh, distintas eh, formas de nombrar lo mismo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que se proponía? Bueno, a un sistema educativo segregador como el que venía del siglo XIX y que de alguna manera retoma el proyecto educativo dictatorial, ya actualizada esa segregación, obviamente, ¿no? Eh, impone unificación, la, un, la idea de un sistema articulado, unificado, ¿no? en términos de que hay una congruencia, una correspondencia, una coherencia entre eh, el sistema preescolar, eh, el ciclo básico y el ciclo de enseñanza media. O, por ejemplo, que hay una articulación. Tú me preguntabas por imágenes, Luis, entonces ahí hay algo, ¿no? O no se puede concebir que un complejo educacional, como comienza a nombrarse por ahí por los años 70, ¿no? Cuando supervive este mismo proyecto, pero ya con otras palabras, eh, el que esté en la misma situación el científico humanista, la modalidad científico humanista con la técnico profesional. Digamos que... La, el hecho de que un niño o una niña estudie en uno u otro proyecto educacional eh, no tenga que ver con una consideración de clase social eh, o del sector cultural de donde proviene, sino que sea una opción pedagógica, una opción que tenga que ver con el proyecto de vida, que tenga que ver con las capacidades que demuestra. Y bueno, esto está muy engarzado con en las corrientes de escuela nueva, ¿no? Pero ahí hay una idea, por ejemplo, que supervive eh, desde este movimiento del 25 hasta el golpe de Estado. ¿no? Eh, lo mismo, a la centralización, hasta hipercentralización, donde todo se decide, o sea, el currículum se decide en la metrópolis, ¿no? Santiago, Ministerio de Educación, de arriba para abajo, ¿no? eh, este proyecto del 25 y que se reaviva en distintas forma, formato, movimiento, hasta el año 73, ¿no? tenía que ver con esta descentralización, pero que no va a ser la misma descentralización del proyecto de dictadura, sino que va a tener que ver con esta descentralización con comunidades educativas empoderadas, ¿no? eh, pronunciándose y deliberando nuevamente por eh, cómo es el currículum eh, que más se acerca y se corresponde con nuestras eh, no solo necesidad educativa, sino nuestras necesidades culturales, ¿no? Eh, en lo pedagógico, bueno, tiene que ver con esta idea de, de poner al sujeto niño o niña al centro del proyecto. Dime, Luis, si me paso los minutos, tú me vas diciendo si tengo más tiempo. Ok. Y no este niño o niña al centro como una entidad abstracta o como una universalidad de niño o niña, sino que este niño situado históricamente y, y eh, también territorialmente, ¿no? Con unas comunidades que le, le van dando también identidad en, en, en la relación, ¿no? De ma madre, padre o cuidadores, niño o niña, se va estableciendo un vínculo que los profesores, las educadoras, los educadores tienen que conocer, y desde ahí se va produciendo esta como articulación, intercambio de saberes que va dando origen a, al proyecto educativo. Y eso que parece ser como un, un ideal, lo interesante es que se llevó a la práctica, en, y, y no solo en los espacios de educación popular, quiero decir, en los espacios como fuera del sistema formal de educación, sino que hubo ensayos muy potentes, que también nuevamente son poco conocidos, eh, demasiado poco conocidos a mi gusto porque son, por último, que uno no comparte, no esté de acuerdos, es que debería ser parte de como el acervo cultural de todos lo que no es, ¿no? Entonces, como para ir cerrando me gustaría dejar como, como algunas ideas sí. en relación a esto, ¿no? ¿Puede porque ser? o la o palabra a después? Okay. Eh, después. Sí, tengo la llamo palabra llamo. a Miguel para que después podamos cruzar algunas ideas también y no... Claro Miguel sí. Sí, mira, yo creo que si uno se sitúa o hace el ejercicio de situarse en, una, en un cabildo o en una asamblea de un, de un barrio concreto y en donde aparece el tema educativo, yo creo que un ejemplo eh, muy claro que permite abordar como las distintas dimensiones de la problemática que tenemos en la educación es a partir de el, la angustia tremenda que viven las familias para elegir la escuela para tratar de, comillas, elegir la escuela, o esperar que la escuela la elija, o esperar el resultado angustioso de un software cierto, que va a combinar una serie de factores y va a determinar que eh, un niño o niña quede, quede en un determinado establecimiento. Y eso que en sí mismo puede ser una buena solución, el, eh, eh, tiene un problema que no tiene que ver con la existencia del software o el mecanismo, sino que tiene que ver con la existencia de la angustia que produce la expectativa de que no quede, eh, pues, probablemente en, en un lugar, y que quede en otro lugar, que quede en otro establecimiento educativo. Esa angustia es cotidiana y tiene que ver con el fenómeno de la estandarización, de la ausencia de una educación precisamente contextualizada e integral, porque el fenómeno de la estandarización va provocando una suerte de jerarquización, de estratificación de establecimiento educativo, de eh, eh, atribución de prestigios, de etiquetas de excelencia, por ejemplo, cuando las escuelas cuelgan en la fachada ¿cierto? el cartel de la excelencia académica porque subieron, no sé, 10, punta 10 puntos en el, en el CIMSE o 20 puntos o lo que sea, y eso va generando también un fenómeno de categorización de las escuelas eh, y aquellas que son premiadas y castigadas, y que, y que son, en el fondo, el peor castigo que reciben el desprestigio de ser una mala escuela, cuando en realidad allí puede estar ocurriendo un proceso de rescate, de reinserción, de, de, de contención incluso, y de aprendizaje para la vida, muy interesante, muy genuino, desde las necesidades de las comunidades, pero como no le va bien en el CIMSE, le cae el peso de esa etiqueta, que es el juicio público que realiza el sistema sobre el, sobre el, el establecimiento educativo. Entonces... En ese marco de, de, de problemática, creo que es, es posible visibilizar con bastante claridad, ejemplificar, discutir, recoger ideas de la comunidad. ¿Qué sería entonces una educación no castigadora, no paramétrica, eh, no comparativa, sino que una educación que tenga que ver con precisamente los intereses de esa comunidad, las necesidades de esa comunidad en su realidad? Y allí un, un desafío interesante del sistema educativo es efectiva, efectivamente avanzar hacia un proceso de territorialización de la educación. O sea, cada territorio tiene una particularidad y la comunidad deberá acudir a las escuelas de su territorio, no tiene por qué cruzar dos o tres comunas para buscar la mejor escuela, para intentar quedar en la mejor escuela, porque no, no existiría esta idea de comparabilidad si es que uno plantea una educación más contextualizada, más integral, sin perjuicio de lo cual uno pueda también establecer ciertos parámetros mínimos generales, pero, pero la, la idea de que la, la comunidad vaya definiendo, que los docentes vayan definiendo, que las necesidades e intereses de los estudiantes estén al centro del proceso educativo, es algo que, que no admite ningún tipo de, de comparación. Eso es posible discutirlo, se, de hecho se discutió en algunos cabildos y asambleas cuando empezo, empezó todo este proceso con el 18 de octubre, y se llegaron a cosas bien, bien interesantes que yo creo que eh, sería muy bueno rescatar. Y finalmente decir que hay experiencias hoy día de establecimientos escolares que están intentando jugar en otra dirección, ha habido en el último tiempo escuelas formales, regulares, que lo, que lo han estado tratando de hacer, y, lo que, y el fenómeno que ocurre es precisamente lo que tú decías, Luis, que desaparece esta figura de, la, de lo clientelar del apoderado, y empieza a emerger un sujeto actor que se compromete con el proceso educativo, que se compromete con el desarrollo de ese proyecto escolar. Y eso es tremendamente relevante, por eso que yo planteo esta idea de modelo estatal comunitario, porque no nos podríamos conformar con la lógica de un sistema burocrático que reemplaza una comunidad, sino que más bien un Estado que garantiza, pero que requiere de ese sujeto colectivo que esté a la base del sistema construyendo las opciones que finalmente el sistema tiene que ir tomando en su desarrollo educacional. Esa es por lo menos mi, mi perspectiva y una de las posibles entradas para, discu para discutir en procesos de debate concreto desde la base. Excelente, sí. Eh, yo creo que estamos desafiados un poco a desnaturalizar la forma en que entendemos nuestra relación con el campo educativo como ciudadanos, insisto, ¿no? O sea, más allá de si somos educadores o no, cualquiera de nosotros que trabaje o no en educación debiera como cuestionarse el, el tipo de relación que, que hemos construido, que nos han construido también con respecto a, eh, comillas, servicios, ¿ya? Eh, yo creo que hay, hay un espacio interesante y, y creo que si tiene alguna utilidad conversar esto y, y, y difundirlo, tiene que ver justamente cómo animar a, a las personas a, a pensar de un modo distinto ¿no? a, a salirse de la caja, como dicen algunos hoy en día ¿no? y, y pensar que hay experiencia histórica como lo ha planteado Leonora ¿no? o sea, esto no, tampoco es tan nuevo lo que podríamos llegar a imaginar puede que no sea tan nuevo ni a nivel de la historia de nuestro país, ni tampoco a nivel del contexto latinoamericano, incluso más allá, ¿no? O sea, eh, de que han habido experiencias de, de innovación, experiencias de, de una educación que pone otras prioridades al centro de, de, del proceso formativo, eh, pareciera que necesitamos también un poco ilustrarnos, ¿no? O sea, eh, conocer, reconocer y hacer un ejercicio de difusión también de todas esas experiencias. Um, Leo es eh, que mira que eh, les digo los dos quedan siete minutos eh, en realidad yo diría cuatro ya para hacer un cierre de mi parte eh, entonces si quieres cerrar con alguna idea fuerza Leonora y después Miguel así como de lo más esencial que quisiera comunicarle a la audiencia Bien, yo creo que lo principal son como los aprendizajes de la historia eh, en esta trilogía Nueva Constitución, Movimiento Social y Derecho a la Educación. ¿no? Eh, lo primero es la necesidad de producir este proceso de convergencia nacional, de, de salir de la eh, fragmentación y de las experiencias locales que no se articulan o no dialogan entre sí eh, eso, eh, primero entre los actores de la educación digamos profesorado, comunidad educativa en general, estudiantes pero también creo que es necesario avanzar a una segunda etapa si se quiere o a otra etapa eh, que tenga que ver con es, producir este mismo diálogo entre los actores de la sociedad civil ¿Mm? y eso también tenemos muchos ejemplos en la historia está la, eh, lo que traté de detallar un poco más de la Asamblea del 25, pero también se produjo en, en la década del 70 en el Congreso de Educación, el Congreso Nacional de Educación, bajo el gobierno de Salvador Allende, ¿no? que, donde también convergen intersectorialmente diversos actores, y, y no solo de la producción, sino que también en las organizaciones de mujeres, organizaciones culturales, eh, juntas de vecinos, en fin, lo que generó un espacio muy rico en términos de... Eh, Poder apropiarse del proyecto de educación que queremos, ¿no? O sea, como que no sea algo extraño, sino que sea algo producido desde mi lugar. Pero sin ese proceso de convergencia va a ser difícil, ¿no? Eh, sin generar esas como voluntades, esa generosidad también de poder articularme con el otro y poder llegar a algo común. Entonces, esta idea de, de lo público como lo común Creo que es algo que hay que reponer en este proceso en el que estamos ahora, eh, de manera a poder di disputar el proyecto educativo hegemónico, ¿no? el, que, el que estamos refiriéndonos hace un rato eh, con Miguel. O sea, esa sería una idea, habría, se podría profundizar mucho más, pero si no, me llevo los minutos conmigo. Y lo otro, Miguel. tal vez agregar que la... ¿Me queda un minuto? No, eh, estamos justo para darle el tiempo a Miguel. Ah, perdón. Miguel. Ya, mira, decir rápidamente nomás que lo primero es que a mí, me, a mí entender sin, e, sin Estado garante ninguna posibilidad de producir un cambio educativo. Porque finalmente va a depender de la voluntad, y de la correlación de fuerza y de la capacidad de los actores en un mercado o en una sociedad con mucha desigualdad de poder, en las relaciones de poder. No. Por lo tanto, se requiere un Estado garante. Ahora, ¿garante de qué...? garante de la existencia de un sistema público que tiene que ser mayoritario en la sociedad, pero también garante de una deliberación democrática acerca del proyecto educativo. Eh, no solo de colocar las lucas, sino que de efectivamente recoger estos aportes de la sociedad, deliberar con la sociedad cuáles son los rasgos esenciales de un proyecto educativo nacional y que también está al servicio del desarrollo local. Eso es como el piso. Y lo segundo... Es que sin ese ejercicio de ciudadanía, sin ese ejercicio de, de comunidad, eh, finalmente eso puede ser una cáscara que puede estar al servicio de poderes de turno, etcétera, etcétera. Y, y lo último es que definitivamente se requiere recoger la trayectoria pedagógica que hay en nuestro país. No hay que ir a Finlandia, no hay que ir así como el último hallazgo de la ciencia, de del apellido que tengan, sino que hay una trayectoria educativa y una trayectoria pedagógica hay un ideario que está fuera del sistema educativo, que no ha sido incorporado, no hay memoria pedagógica en ese sentido, y eh, que implica hacer el ejercicio fundamental de desplazar el paradigma dominante de la gestión y la teoría organizacional. Cierro diciendo, si uno eh, escucha cualquier ministerio, el Ministerio de la Salud, eh, de salud, habla de los problemas de la salud, si uno habla, eh, escucha el Ministerio de Vivienda, habla de los problemas de la ciudad, la expansión urbana, etcétera, etcétera, etcétera y uno escucha siempre, a todo, no, no es de este ministro, al Ministerio de Educación y hablan de gestión, de gestión de un sistema no hablan de contenido educativo, de contenido pedagógico, y por eso es que el paradigma de la estandarización calza tan perfecto en esa mirada. Entonces, sin, sin, sin Estado garante, sin ciudadanía y sin pedagogía, ninguna posibilidad de hacer un cambio educativo. Por allí debieran ir algunos de los principios fundamentales de un nuevo orden constitucional. Pero, Muchas ¿no? gracias, Miguel. Eh, bueno, estamos cerrando, queremos agradecerles a Miguel y Leonora eh, sus contribuciones, su buen pensar, su... Eh, ...disponibilidad para comunicar estas ideas que además han sido construidas en colectivo, digamos. O sea, yo sé que hay otros actores también que han participado de la construcción de estas ideas. Eh, eh, no me queda más que despedir, y, pero antes de eso, anunciarles eh, lo que viene en esta Semana de la Pedagogía. A las 17 horas tenemos eh, un, el Seminario de Investigación Pedagógica Situada, que contará con la participación de académicas y académicos de la Facultad de Ciencias Sociales y de Filosofía y Humanidades... Más tarde, a las 18.30, será el turno del conversatorio Enseñar Ciencias para la Ciudadanía, Experiencia y Desafíos de, en su Implementación. Actividad organizada por la Pedagogía en Educación Media en Biología y Química de la Universidad de Chile, que se transmitirá mediante el canal de YouTube PEMBQ Universidad de Chile, ¿verdad? es la carrera de Pedagogía Media en Biología y Química. El día de mañana, por último, ten, eh, tendremos tres actividades para las cuales también eh, los dejamos invitados, invitadas. Visualizando Aprendo Matemática, es un conversatorio organizado por la Pedagogía en Educación Media eh, en Matemática y Física de la Universidad de Chile. El, luego entra un cabildo abierto por una pedagogía en centros carcetal, carcelarios y de protección. Actividad de realizarse vía Zoom mediante inscripción. Eh, organiza la Pedagogía en Educación Media en las Asignatura Científico-Humanistas, Convención eh, la Pedagogía en Educación parvularia y la Pedagogía en Educación Media Matemática y, fí y Física. Bendigo. Y por último, para cerrar la Semana de la Pedagogía, eh, se eh, dará una charla, digamos, que tendrá por título Educación socioemocional para el desarrollo y bienestar de niños, niñas y adolescentes, que será realizada por Amanda Césped y contará con la participación del decano Roberto Aceituno de la Facultad de, Filosofía, Facultad de Ciencias Sociales. Perdón. Eh, nada, dejamos hasta acá y muchas gracias por su atención.